Okay, esto está grabando um, Bueno, resulta que... Esto es muy difícil para mí est Traté de hacer este video varias veces y no me salía y ahora... es Como que me resulta más fácil decirlo Bueno, la cosa es que... Me acordé que soy youtuber Perdí la costumbre, ya no sé cómo hacer videos Estuve como dos horas haciendo este tripo de casi cuatro meses sin subir videos Y obviamente pasaron un montón de cosas Como la desaparición de Frando en YouTube Bueno, eso no hubiera pasado si alguien me mandara mensaje de que suba videos no voy a hablar de coronavirus porque ya en la tele me está hartando El COVID, como le dicen varios pelotudos He estado a las demás noticias Solo voy a decir eso porque no, no, no me da la gana de, de, de... Vida real Así que bueno, vamos a hablar de la interweb Coronavirus Es la fuente principal de que ahora salgan muchas cosas entretenidas Para que no te aburras en tu casa Literalmente hay gente que se quiere pegar un tiro Porque no aguanta más estar encerrado Mientras personas como yo... Se la pasan todo el día jugando, todo el día pelotudeando en video. Bueno, están saliendo juegos nuevos como... No soy yo la concha de tu madre. El juego Que eso está opacando el otro juego que salió recientemente Que es el Fall Guys Que es cayendo Bueno, vamos a ir a la cosa principal que quería contarles Y por qué me cuesta tanto Además que tengo pantalla verde Espero que esté funcionando porque o se... Además que el efecto se ve para el culo, como ahora, quiero hablarles de TikTok. Todo el mundo estaba hablando de esa aplicación. Iba a decir red social. Bueno, sí, es red social. Dow, no, TikTok es una red social. Bueno, creo que yo soy el único mobólico que no subió nada relacionado al TikTok. Literalmente, TikTok es para tinchos. ¿Por qué? Porque personas como su servidor. Suben, un TikTok queda en ridículo. Oh, Dios. Es bueno o sea, existía Musical y... No lo estaba pasando tan bien. Bueno, otra vez me estoy yendo a las ramas, parece que estoy haciendo un directo. Hubo oh, unas ganas de pegarle a la cámara, pero no es mía Ahora me estoy dando cuenta de algo. TikTok es para Tincho. Sí, pero me estoy dando cuenta de algo. TikTok es para la gente blanca. O sea, estás insinuando que TikTok es racista. Sí. ¡Wow! Aborrezco a la gente blanca. Además que TikTok es racista, también es socialista. Por estos factores. Esta aplicación hace que la gente entre a una nueva personalidad. Esas señoras y señores son... Sí, ahora para definir tu personalidad, se basa en un filtro o en un estilo de TikTok. Ay, sí, es que me he visto así porque vi a un chico que se vestía así y dije no y me empecé a vestir así. Y después dice que los atacos son raros. Bueno, según Wikipedia, Eboy igual a emo ¡Ah! Que no estoy en la secundaria en este momento. ¡Para! este no es la única persona que existe en esta aplicación del orto. Softboy es esto: Wikipedia Save. Softboy igual a Fatboy, supuestamente, es esto. Hola, hermosa. ¿Qué onda, guapa? Yo soy Orson. Y yo soy Jen. ¿Y qué somos? Fácil. Fácil. ¿Qué somos? No se nota. No se ve. O sea, a ver. De este perfil. De este. De atrás. No, a ver. ¿Lo ves? Ya lo tienes. Somos tus fucking boys. It's so good. Bueno, salgamos de esta categoría y empecemos con la categoría especial CLIT BAKE Solo miren esto Bueno, creo que esos son el lado negativo de TikTok. Ahora vayamos con el positivo. Vi que algunas personas suben doblajes o actúan o esas cosas. Que a mí me gusta como lo hacen. No. Pero el otro día me encontré con un video. No les puedo decir. No, no, no. Corre video, ya fue. Che, Halo, ¿te animas a hacer por imitación, invitación, eh? Dale, dale, dale. Mirá, llegué a ser el doblaje de... Mickey Mouse, de Stitch o de Barney, borra TikTok. significa familia. Hola amigos, soy yo Mickey Pero o sea siempre pasa lo mismo. Siempre hay un pelotudo que dice. Che, tirate una pau de imitaciones. Ojalá no significa familia. Estoy presenciando un container de cromosomas en este momento. Para finalizar, las músicas. Lo que tiene TikTok es que te hace odiar las canciones una y otra vez en loop. Por ejemplo, este tema. Look at me, I put a wow. ¿Por qué a todos les gusta? Es horrible el tema. Encima... En... Dios... Eh, Mamá me lleva a casa. Me olvidé de dar el punto de que ese tema está bueno para hacer estos TikTok. Bueno, claro, sí, todo muy lindo, Doe, momento dou, pero me choca. Me Y me lo tomo muy personal cuando hacen esto. Bueno, también que ese tema fue viral hace tiempo, pero me dolió que hagan esto. Podría haber subido un video más interesante De hecho, sí lo quería hacer Pero bueno, era un proyecto muy grande Y... Sí, era una colaboración Pero se bajaron todo, así que esto es para ustedes Espero que se coman la torta Fin del video Les prometo que voy a subir videos más seguido. Quiero que me sigan en mi Instagram Twitter y mi Twitch Que ahí hago directo de vez en cuando Que son una mierda Literalmente me olvidé de cómo despedirme, así que... Lámense las manos